6 y 27, a punto de saludar a alguien que ha escrito un libro que se llama El método para vivir sin miedo. Si ustedes tienen algún tipo de miedo, creo que deben pararse en seco, dejar lo que estén haciendo para escuchar a nuestro experto. Eh, la verdad que queremos eh, saber cuál es el método para lograr eso, vivir sin miedo en nuestro día a día. Este tema lo abordamos con uno de los grandes psicólogos de nuestro país. Nos lo ha sugerido en su nuevo libro, que acaba de ver la luz. Así que, Sara González, vamos a presentarlo. Es una publicación que, como bien dices, acaba de ver la luz en la editorial Grijalvo y su autor, que es nuestro protagonista de hoy, es un referente del método cognitivo. Se dedica a la psicología, pero tiene también un punto de influencer, ya que cuenta con una comunidad de 51.700 suscriptores en YouTube, donde publica semanalmente el testimonio de pacientes que han superado problemas de ansiedad, TOC, hipocondrías y miedos. El libro El método para vivir sin miedo recoge 20 de esas historias de personas que perdieron miedo al miedo con su famoso método de cuatro pasos. Hoy tenemos con nosotros al psicólogo y escritor Rafael Santandreu. Pues muchas gracias Sara, Rafael Santandreu, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Rafael, autor del arte de no amargarse la vida que no sé cuántas ediciones uh -huh. hizo de ese libro, Rafael. ¿Cuántas? Sí, sí, de verdad, pues ni, ni lo sé yo tampoco. ¿eh? <risa> ¿Quién perdió la cuenta, no? Exactamente, y bueno, porque ha llegado estoy muy orgulloso porque ha podido ayudar a muchísima gente pues a pensar mejor para tener un mejor mundo emocional, que se trata de eso. Bien, bueno, lo primero eh, me gustaría definir el miedo, mm. porque el miedo eh, cada uno lo percibe de una manera, lo que sí sabemos claro. es que es paralizante, Rafael. Efectivamente. Bueno, en principio, el miedo es una herramienta maravillosa porque nos advierte de, de peligros y, oye, es fantástico, como es como la alarma de un coche, va muy bien, ¿no? Uh -huh. es, una, es, es, es algo que pagas para tener, ¿no? Está muy bien. Pero el problema ¿Sí? es que esa herramienta con frecuencia se desconfigura. Yeah. Y entonces es como, la alarma imagínate, la alarma de tu coche que sonase a cualquier hora del día o de la noche y a un volumen brutal. ¡Ostras! Entonces ya no es una buena herramienta, es una tortura. Claro. Pero la buena noticia, ¿sabes? Es que siempre se puede, eh, aunque te puede costar un esfuerzo, está claro, pero se puede reconfigurar y convertir, convertirse otra vez en tu, mejor, en tu mejor amigo. En este libro, en el método para, para vivir sin miedo, pues eso, ¿no? Hay como 20 testimonios de, de personas que se les desconfiguró esta, este, esta herramienta del miedo y tenían ataques de pánico, ataques de ansiedad diaria, o el famoso TOC, que es un pensamiento así en bucle que les persigue durante años, y, pero todas esas 20 las reconfiguraron con, con un esfuerzo, con un entrenamiento, ¿no? Pues vamos, eh, Rafael, a saber lo que nos indicas en este libro para eh, reconfigurarnos, porque yo creo es. que el miedo es verdad, que va unido a nosotros, probable, probablemente desde que el hombre es hombre, claro. eso nos ha evitado muchos peligros, pero uh -huh. es verdad que cuando se desconfigura, es. eh, eh, en fin, nos puede eh, amargar la vida, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué primer paso deberíamos dar? Mira, yo los cuatro pasos que están comprobados, ¿eh? no los he inventado yo, aunque llevo muchísimos años ¿no? aplicándolos, son cuatro. Mira, Bien. son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. ¿eh? Para los ataques de pánico, para el TOC, para la hipocondría, para el miedo agudo. ¿eh? Y, y fíjate que el primer paso o los dos primeros, ya su nombre ya nos da muchas pistas. ¿no? Sí. Afrontar y aceptar. O sea, el miedo se, hay que enfrentarse sí. a nuestros propios miedos. Pero ¿cómo lo hacemos, Rafael? Pues fíjate, mira, la, la gente que tiene ataques de pánico, que para la gente que nos esté oyendo, es una desconfiguración del, del miedo del, del copón, eh. Los suelos, eh. Tú imagínate, hay gente que está en su casa un domingo por la tarde viendo la tele. Y de repente el corazón se les pone a se mí. Se le dispara, ¿no? Se le dispara, sienten una sensación de opresión en el pecho, de ahogo. De no, les... no se puede respirar. Es que yo creo que esto lo hemos vivido todos en algún momento, ¿no? Sí, sí. El, la gente muchas veces va a urgencias, ¿no? Porque piensa que le está cogiendo un ataque al corazón algo. Y allí le dicen, le chequean bien y les dicen, mira, no es nada. Les dan un tranquilizante y se van a casa. Pero eso hay gente que se, que se sensibiliza a eso y de repente les pasa cada día. O sea, es un horror. Sí. Vale. Pues el primer paso es afrontar. Es decir, tienen que ir a esos sitios donde ellos creen que es posible que les diese ese ataque con más facilidad. Por ejemplo, a unos grandes almacenes sí. llenos de gente. Entonces tienen que ir allí todos los días a esos sitios donde les puede dar el ataque de pánico y buscarlo ellos activamente. Que les dé afrontarlo. Ese es el primer paso. Bien. Luego aceptarlo me, me da la sensación que es como cuando alguien tiene una adicción que sí. para curarse lo primero que tiene es. que hacer es descubrirse que tiene esa, uh -huh. eh, en fin, esa, sí. eh, vamos a decir, es, en problema. este caso este problema pero eh, o esa fobia en este caso que estamos hablando sí, ¿no? y eh, sí. a partir de ahí ya empiezas a crecer. Claro, claro. Es que, efectivamente, ¿no? Aceptar es el paso más difícil, pero el más crucial. Es decirse a uno mismo, ok, aquí estoy pasando esta ansiedad, además voluntariamente, pero esto es lo que me va a curar. Por lo tanto, lo necesito. Esto es bueno para mí. Por lo tanto, me voy a quedar aquí, en estos grandes almacenes, por los pasillos, dando vueltas, soportando, pues eso, el ahogo, el, el, el corazón que va a mil por hora... Y con toda tranquilidad. Ya me ha dicho el médico, ya he ido al cardiólogo, que me ha dicho que está todo bien, que no pasa nada. Pues, por lo tanto, he de estar allí. Porque el objetivo, eh, Nieves, es perderle el miedo. Porque esto solo tiene lugar porque tengo miedo a esos síntomas. Si dejo de tenerles miedo, esto va a desaparecer. Por lo tanto, he de ser muy consciente de que esa exposición, también se llama terapia de exposición, es mi cura. Por lo tanto... Es mi medicina. Tengo que aceptarlo todo con toda tranquilidad. Esos Bien. son los dos primeros pasos. Bien. Luego hemos hablado de flotar. Esto sí. ya eh, eh, quiero aprenderlo ya, claro. Rafael. ¿Cómo aprendo claro. a flotar? A ver. Mira, este es un paso que todo el mundo dice, pero ¿cómo se hace esto? ¿No? Y, y es algo que se aprende más con la práctica que con lo que vamos a explicar ahora. Pero bueno, vamos a intentarlo. Flotar es cuando la persona ...tras muchas exposiciones... ...que ha ido todos los días... ...a los grandes almacenes... ...ha cogido el coche... ...ha cogido el metro... ...que eso le da mucho miedo... ...a la gente que tiene ataques de pánico... ...etcétera... E, ...y está afrontando y aceptando... ...empieza a encontrarse cómodo... ...dentro del malestar... ...es decir... ...está en los grandes almacenes... ...le está dando todo el ataque de pánico... ...pero ya se está fijando un poco... ...en esa zapatería tan chula... ...que estoy viendo allí... ...o tiene música puesta ahí en los cascos y dice, oh, ¿qué, qué canción tan buena estoy oyendo ahora. Y se da cuenta de que ya no le importa tanto. Le molesta, pero un poquito menos. Y tiene espacio para ponerse un poquito cómodo. Cuando está flotando, cuando la, la persona empieza a flotar, ¿no? estar como en el mar en medio de las olas, pero tranquilo, y ya está en el camino muy rápido de la curación. Bien. Flotar. O sea que eh, eh, afrontar, aceptar, flotar cuando ya te empiezas a encontrar cómodo en el lugar eso, que tanto miedo te daba y eso, eh, dejamos eso. para el final eh, el último paso, Rafael claro, dejar pasar el tiempo ¿eh? que es súper importante Pu puede parecer un poco banal pero es un... los cuatro pasos están bueno más que comprobados y los cuatro son muy importantes ¿y a qué te, te refieres cuando dices dejar pasar el tiempo? quiere decir que no has de tener prisa para curarte. Has de decir, todo lo que yo deba tardar en superar esto, estará bien. No, no de decir, a ver, que pase rápido, estoy en los grandes almacenes, rápido, que se me pase el malestar. No, habrá días que se pase muy rápido, habrá días que no. Luego puedo tardar unas semanas en ponerme bien o puedo tardar unos meses, pero no, no voy a tener prisa porque, de hecho, si me entra la prisa por quitarme esto de encima, ya no estoy aceptando que era el segundo paso uh -huh. aceptar totalmente lo que estoy sintiendo para perderle el miedo entonces hay que desarrollar una paciencia muy difícil pero que es absolutamente necesaria para curarse ¿no? para reconfigurarse el cerebro en este caso aquí para este caso que hablamos de ataques de pánico aparece el testimonio de sí que de Barcelona ah, sí. que mmm, padecía ansiedad Ataques de pánico, hipocondria, que no sé si a veces eh, se unen eh, sí. en todos los casos. Eh, en es, muchos. En muchos, ¿no? El estrés, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, eh, quiero, eh, ella se cogió una baja por primera vez, sí. le generó, eh, cuenta en el libro, eh, culpabilidad por su autoexigencia, sí. no podía dormir, no podía estar sola sí. y empezó el tratamiento. Sí. ¿Salió con estos cuatro pasos eh, o en qué punto ella empezó a curarse? Bueno, eh, sí hizo, hizo un trabajo maravilloso. Sigi es una joven que trabaja en una tienda de moda de, de superlujo, ¿no? Es una tipa super trabajadora con, y, y bueno, con, yo creo que tiene, ahora que recuerde, 25, 26 años. Le empezó a coger estos ataques de ansiedad y llegó un momento que fue creciendo, creciendo. Y la pobre... Bueno, tenía un miedo terrible a todo, tuvo que dejar de trabajar con lo responsable que es ella, no, eh, no sabía lo que le pasaba, apenas podía dormir, empezó a tomar tranquilizantes, nada le ponía bien. Es, es muy interesante su caso porque ella resulta que eh, ella cuenta ella misma, ¿no? tanto en el libro como en, en el vídeo, porque estos testimonios salen, como contábamos al principio, de, de una base de 150 casos porque yo voy colgando cada semana en mi canal de YouTube uh -huh. y ella lo explica con ella misma ¿no? en vídeo, se puede ver ¿no? en mi canal de YouTube entonces ella cuenta que un día ya desesperada una amiga suya eh, un vera, eh, era verano, la sacó a la playa y le dijo, mira, te tienes que distraer porque estás fatal, se la llevó a la playa y allí una amiga en común, de esta otra amiga le dijo, pero si yo he tenido este problema que has tenido tú, esta pesadilla de, de la ansiedad, del pánico y le dijo, y me ha ido bien un libro de este autor, de un tal Rafael Santandreu, ¿no? Entonces, sí, sí, sí, y decía, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero cómo? ¿Que con un libro? Tú has aplicado un libro, ¿pero qué me estás diciendo, no? Y dice que se compró el libro, ella misma lo explica, lo, lo devoró, y se puso a hacer esto que estamos hablando ahora: afrontar, aceptar flotar, dejar pasar el tiempo, requiere muchísima valentía hacer todo esto. Ya ¿no? lo creo. Y Pero a Sainza plataforma. de Pontevedra le pasó algo parecido. Sí. Ella también, eh, en fin, el libro, descubrió el libro y, y ahí encontró la clave. Es que yo creo que lo que hay que hacer es no conformarse, hay que buscar. Y sí. eh, en este caso, el problema fundamental de esta eh, mujer, eh, Sainza de Pontevedra, sí. que parece ser que lo que tenía es que le faltaba aire, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Tenía dolor en el pecho, lo que hemos comentado antes, insomnio, sí. algo que esta palabra me, me gusta mucho, desrealización, tenía sí. vértigos, Sí. Y bueno, al final eh, tuvo que coger lo que se llama el toro por los cuernos. Totalmente. Y fíjate que eh, es, es bonito este caso de Sainza, de Pontevedra, porque ella tenía esta cosa tan rara, que es la desrealización. ¿Podemos hablar de ello un momentito? Claro. Porque estoy seguro claro. que mucha gente que nos está oyendo tiene esto y no sabe qué demonios le, le pasa, porque es una cosa un poco rara. Uh -huh. Mira, la ansiedad... Adelante, hacia, adelante. La, la ansiedad aguda puede provocar ...que la persona de, de tantos nervios que está teniendo... Eh, ...le parezca que como que no es real lo que está viviendo. ¿No? Por ejemplo, a ver, pero ¿cómo? Eh, eh, ¿Esto que estoy viendo ahora es real? ¿O me, porque me está pareciendo como si estuviese en una película, te dicen. ¿no? Es una sensación que para ellos es muy desconcertante. Yo no lo he tenido nunca y, y me cuesta hasta entender lo que es. no Pero a ellos les da como mucho miedo... Y, ...pero lo importante es saber... Que esto no es más que un síntoma más de la ansiedad. No hay que asustarse por eso. Nadie se ha muerto, a nadie le ha pasado nada. Es simplemente como ver chiribitas así cuando, sí. cuando te levantas del sofá. No pasa sí. nada en absoluto. Sí. Y si no le tienes miedo, esto desaparecerá y será una anécdota en tu vida. ¿no? Entonces es, es importante decirlo porque es un síntoma muy típico de la ansiedad y la gente... Eh, o sea, eh, eh, se asusta muchísimo ¿no? Sí, Entonces, porque Einstein, eh, sí. se empieza eh, cuando hemos hablado aquí en este programa de, de la ansiedad a veces lo que eh, es que es definido perfectamente esas chiribitas, esos puntos eh, que se empieza a ver en el ojo ¿no? y, y, y dices ¿qué está pasando? ¿no? ¿qué está ocurriendo? Bien. Bueno, pues eh, estamos con, eh, hemos de detectado ¿no? que tenemos este ataque de pánico. ¿Qué pasa con la hipocondria? Que no se le da importancia y sí que la tiene, ¿no? El testimonio de Francesca del Pirineo ah, también claro. nos habla de ello, ¿no? Bueno, el caso de Francesca es espectacular por el gran trabajo que hizo Francesca. Y mira, Francesca tenía una hipocondría muy fuerte, muy fuerte. O sea, que ella se lo hacía pasar terriblemente mal porque cada día ella pensaba que tenía un cáncer se encontraba un bulto eh, venga a ir al médico su marido ya no sabía cómo tranquilizarla pero lo peor nieves fue cuando ella eh, tuvo a sus dos hijos pequeños que los tuvo muy seguidos porque la hipocondría este temor a las enfermedades se amplió y empezó a entrarle la obsesión el miedo obsesivo que sus hijos no tuviesen también enfermedades entonces ella, por ejemplo, me explicaba, tanto lo explica en el vídeo como en el libro, que qué pesadilla era, su mayor pesadilla del día, entre otras, era bañar a los niños en la bañera. Porque no podía evitar buscarles eh, bultos y tumores. O sea, madre una cosa mía, brutal. imagínate mía. qué pesadilla. ¿Y, ¿Y tardó en curarse, eh, Rafael? Cinco meses. Cinco meses. Pero escucha, cinco meses que tú puedes decir, ostras, qué poco tiempo. Pero oye, cinco meses duros de verdad, porque recordad, afrontar, aceptar. Mira, la gente que tiene hipocondría, con, el, con esta terapia de exposición, que es la más comprobada ¿eh? en todo el mundo, pero es dura porque la persona tiene que imaginar, por ejemplo, que tiene efectivamente esas enfermedades una y otra vez para desensibilizarse. Es decir, tiene que afrontar y aceptar, ir a buscar esa ansiedad, que es todo lo, que, lo último que desearía. Es, es, es antiintuitivo este este tratamiento, ¿no? Porque dices, a ver, ¿cómo si lo que más miedo me da es esta fantasía o esta idea de enfermedad? ¿Cómo, cómo me pides que lo imagine? Pero no hay otra manera, porque tiene que dejarlo de tener miedo. Por lo tanto, esos cinco meses que, que dedicó Francesca a curarse, y fíjate, ella tuvo este problema 14 años. 14 años que, que había tenido este problema. Bueno, tardó cinco meses en curarse, cinco meses muy duros, pero que yo le preguntaba al final de nuestra conversación a Francesca, pero Francesca, esos cinco meses ha sido lo más duro que has tenido que hacer en tu vida. Y ella me dice, ostras, y no solo eso, yo creo que es lo más duro que tendré que hacer jamás, pero ya lo he hecho. Y le pregunto, pero ¿ha valido la pena Francesca? Y me dice, hombre, Rafael, cada minuto, cada minuto, porque yo no podía vivir así, y ahora... ¡Ostras! Sé por primera vez en 14 años lo que es la calma. Así de simple. Pues es una gozada leer a Rafael Santandreu, escucharle, como no. Y eh, al final, en el comentario último que haces en el libro, eh, ah. hablas de Stephen Hopkins, sí. porque el científico que en silla de, de, de, de, de, de ruedas sí. es que no podía moverse ni siquiera hablar pero claro. se convirtió en uno de los mejores científicos de todos los tiempos sí. y también imagino que tuvo que vencerse, eh, vencer claro. a todas las contrariedades que le ponía la vida, ¿no? Sí, para mí es, un, es uno de mis modelos de fortaleza y fíjate, yo tengo un truco personal en mi vida, eh, en mi vida personal desde hace unos años, ¿Sí? que yo cuando me pasa alguna adversidad, eh, pequeña y grande, eh, yo qué sé, pisar una caca, ¿eh? o, o ¿Sí? que me digan algo, un compañero me diga algo desagradable, o ¿no? algo así, ¿no? Y, y, y de repente, me enfado o, o ¿sabes?, me pongo mal, mi, mi ejercicio es el siguiente. Digo, oye, Rafael, vamos a ver, ¿qué te diría Stephen Hawking de esta adversidad que te acaba de pasar? ¿Qué es el fin del mundo, la guerra nuclear? Y, y siempre me respondo, mira, Stephen Hawking se reía y me diría, venga, chaval, pasa y disfruta de la vida que tienes que toda la vida para disfrutar y eso es una tontería y siempre digo, ah, Stephen es el que tiene razón y yo no, así que cambia el chip, chaval pues eh, ojalá cambiemos muchos el chip gracias a este método, el Método para Vivir Sin Miedo, publicado en Grijalvo. Rafael, eh, muchísimas gracias por sacar tiempo y estar entre uh -huh. nosotros. Un Igualmente. abrazo y hasta siempre. Vendrá eh, Rafael Santandreu ¿no? a la Feria del Libro de Madrid, seguramente. Hombre, por supuesto, porque es una cita maravillosa. Y mira, te voy a decir exactamente, voy a mirar Qué fin de semana voy a ah, estar pues sí, esto es interesante, claro que sí A ver si lo encuentro por aquí A ver, a ver, a, a ver, porque estás. hay tantas ferias Está San Acerca. Jordi San Jordi también, tita. que es este fin de semana Claro, claro en Barcelona. Pues mira, estaré el 27 y el 28 de mayo aquí en la Feria del Libro de Madrid. Ah, ¡Qué bueno! Pues allí nos reencontraremos con Rafael Santandreu, el que quiera llevarse el libro firmado y hablar con él, eh, estará en la Feria del Libro de Madrid, que no le queda ya nada. Rafael, un abrazo y hasta siempre. Igualmente, un beso. Hasta la próxima.